Hola qué tal, hello, hi, bunis, sayonara Este es un nuevo video el canal Y espero que estén muy bien porque vamos a comenzar <música> Según estudios, en las escuelas siempre se están dando materias como matemáticas, lenguaje o español Que solo potencia una parte del cerebro en cambio, materias como danzas, música, en, entre otros, dan muy poco frecuentes y esas son actividades corporales. Esto está haciendo que los estudiantes no se enfoquen en sus habilidades, sino a seguir una sola regla, haciendo que su creatividad baje. Además, solo hay siempre un profesor con un tizarrón un pizarrón y una tiza O sea, solo se enfoca en una manera de estudiar igual Y no le explica diferente a los diferentes niños De manera que no pueden aprovechar sus habilidades interiores Y no podrán desarrollar su creatividad En la mayoría de las escuelas también un error es fatal Y eso le puede bajar al promedio o a la nota del niño Haciendo que se fomente el miedo a equivocarse Y esto también quita la creatividad ya que eh, parte de ser originales e intentar no tener el miedo a equivocarse. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Durante la revolución industrial, las escuelas fueron formadas para obedecer, memorizar y hacer tareas ya que eran épocas difíciles y se necesitaban materias como matemáticas, lenguaje más seguido para que los niños de grandes tengan una profesión que sea de industria porque necesitan un trabajo rentable y que les pueda dar mucho dinero pero ahora ya hay más oportunidades de emprender y, y hoy en día ya este sistema educativo que tenemos está mal. Entonces muchos colegios no dejan aprender de manera versátil, de manera que solo se hace escribir y escribir y escribir, haciendo que no se pueda aprender de una buena manera, sino así como obligadamente y sin actividades que fomenten y pongan a prueba la creatividad de los niños. Ojo, ya se han tomado medidas, pero no son suficientes para que las escuelas ya tengan un mejor sistema educativo. Por eso muchos expertos proponen estas soluciones. Aprovechar la habilidad de cada estudiante y explicarle a cada alumno de una manera única para que pueda poner a prueba su creatividad y la habilidad que tiene. Se debe evaluar de manera creativa y no memorizada. No a las calificaciones, porque los errores son normales, como les dije, dije antes, y no... Se fomenta el miedo a la equivocación Hacer diferentes actividades O sea, actividades variadas Donde los niños pongan a prueba su creatividad Y puedan aprender de una buena manera Poner más frecuencia en actividades corporales Como danza, robótica, música, artes, etc Hagamos que estas soluciones se pongan en marcha Y mejoremos el sistema educativo Para que los niños no se gradúen con máquinas de enseñanza y de adultos como con ideas poco originales y farsantes de creatividad Importante ver las habilidades de los niños para y aprovecharlas para bien y no verlos como un problema Entonces los invito a que se suscriban al canal, le den un buen like a este video y que por favor compartan este canal con todos, todos los que conozcan porque quiero que también vean este video y que podamos armar una revolución para que se mejore este sistema educativo entonces no olviden, compártanlo con todos sus amiguitos y seres queridos en general. Y, y también si no tienes eh, amigos o vienes por el verano, pues mándaselo a tus familiares, no importa. Así que nos vemos, mis queridos amiguitos.